Buenos días. Después de todas las fiestas, leemos este domingo, domingo sexto de Pascua, un pasaje muy breve de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 21. Empieza así. Habla Jesús. Si de veras me amáis, guardad mis mandamientos yo, a mi vez, rogaré al Padre y os dará otro paráclito, A fin de que permanezca para siempre con vosotros. Pone la condición, ¿eh? Muy curioso. Si de veras me amáis. ¿Ah? Cuando uno lee esta expresión, piensa siempre que probablemente la mayoría no lo aman. Si no lo dijera si de veras me amáis y se va a demostrar guardando los mandamientos. No, no dice guardar los mandamientos, guardad mis mandamientos. Estos no son los mandamientos de Moisés. Esto se ha acabado. Jesús resucitado tiene otras expresiones. Y yo a mi vez, les asegura, rogaré al Padre y os dará otro paráclito. Claro, esto está pronunciado en vida de Jesús, pero está hablando ya de su futuro. Y ahora lo va a realizar. Les promete el paráclito. Generalmente los, esta expresión aparece en griego, o parácletos. o parácletos. Pero esta expresión se podría traducir de mil maneras el abogado, el defensor, porque viene el verbo paracabea, un verbo muy usado por los evangelistas. Pero Juan insiste cuatro veces en este, digamos, personaje especial. Si dice otro parácrito, quiere decir que también él se considera un parácrito, porque está siempre al lado de sus para consolarlos, para exhortarlos. Este es la, el papel que desempeña el paráclito. Este lo hará en ausencia suya hasta Jesús a punto de, de ser crucificado cuando está hablando. Y promete, os daré otro paráclito para que permanezca para siempre con vosotros. A este no lo va, no lo va a quitar nunca de su lado porque es Espíritu puro. ¿Quién está hablando? Nos encontramos en el cuarto Evangelio, que lo hemos así, transmitido como si fuera un Evangelio, pero es un libro que se debe leer en el seno de una comunidad concreta, no un anuncio sino un libro escrito por un personaje que se presenta a sí mismo siempre sin nombre. Le hemos puesto el nombre de Juan, lo hemos atribuido al evangelista Juan o al, al apóstol Juan. No, no. Todo esto son ficciones. Es el discípulo a quien Jesús amaba. Se repite cinco veces esta expresión a lo largo del libro este el que cumple si de veras me amáis este lo ha amado totalmente que se ha convertido en el discípulo a quien Jesús amaba en el que ha escrito este libro claro, es un libro de mucha experiencia si guardáis mis mandamientos sabéis exactamente cuáles son el mandamiento del amor no sé si se puede hacer un mandamiento del amor. Es una manera de, contrar, de contrarrestar los mandamientos del derecho. El amor debe presidir la nueva comunidad. Buenos días.